Aquí contamos con el hermanito Eduardo, Eduardo Pazmiño, Paz verdad. él nos va a dar su testimonio acerca de la sanación, acerca del tratamiento con la moringa. Hermanito, cuéntenos, ¿cómo se ha sentido desde que comenzó usted a tratarse con el tratamiento de la moringa? Bueno, primeramente, no, gracias a Dios, me encuentro súper bien, en el sentido mismo de que ya mi enfermedad estaba a un paso de llevarme a más allá. En vista de que ya los médicos me dijeron que no sabían por qué yo, estoy, yo sigo caminando, a las cuales ya me mandaron a la diálisis, tenía insuficiencia renal, y créanme honestamente que yo no sabía qué hacer. Apareció mi hermano mayor que se encuentra aquí, Nacho, él me cogió, me conversó sobre estas inyecciones. Tengo ya inyectado seis inyecciones. Y dentro de las seis decisiones Fuera de los estragos que ha sabido dar Yo me siento súper bien, claro. bien Yo les animo A quien esté escuchando estas palabras Porque la fe es la certeza De lo que no se ve más la convicción De lo que viene Y esta es una de las cosas que está, Mi cuerpo está asimilando Gracias mi hermano claro. Mi hermanito Beño Entonces usted ya no está recurriendo a las diálisis Ha sentido su mejoría eh, Muy bien y como usted mismo dice, les pregunta a muchos hermanos y amigos cuánto han gastado para sentirse mal. Y acá con una mínima cantidad, usted pues se siente bien. Y démosle gracias al amor puro infinito del universo, nuestro padre que en secreto mira, pero nos recompensa en público. Y también a nuestra madre naturaleza. Que produce con amor para que sus hijos sean alimenten. Un hermoso día y mil bendiciones, Dionanito. No, no, gracias, gracias. Sí. Yeah. Sí. Mi hermano que le dio el estraje para que esté. Yeah. Para que esté, monito. Por eso claro, le, sí, tenemos verdad. la fe.